Mi nombre es Natalia Quiroga Díaz, soy co-coordinadora del GT Economía Feminista Emancipatoria y hemos tenido tres años muy desafiantes. El primer desafío que construimos entre todas las personas que hacen parte del GT, un GT que abarca de México a la Argentina, con otra compañera que viene de España, es tener una mirada global del impacto de la crisis por la pandemia en toda la región y lo que nos encontramos es que efectivamente hacía falta una mirada crítica de la economía porque al relevar todo lo que ocurría en la región nos dimos cuenta que las políticas estaban centradas en la protección a las grandes superficies, una mirada centrada en lo urbano y que no daba cuenta de la enorme diversidad social, política y económica de la región y en eso configuramos una visión crítica y alternativa para impactar en la formulación de políticas públicas que estuvieron a favor de las economías para la vida y no las economías centradas en la acumulación capitalista. Por otro lado, durante todos estos tres años tuvimos una activa participación en foros, seminarios y además... Eh, tuvimos la suerte de hacer un homenaje a Mercedes Olivera, que fue la fundadora del grupo, una antropóloga feminista mexicana que tuvo una mirada innovadora y que se anticipó, digamos, a la mirada crítica de las formas de entender lo económico, teniendo en cuenta la vida y los desafíos que implica entender el lugar de las mujeres indígenas en contextos de profunda colonialidad, de racismo, de xenofobia y bueno, eh, digamos, un, un momento de concretar el trabajo que hemos hecho durante estos tres años eh, fue las exposiciones que tuvimos en Claxo México, donde pudimos eh, poner en, en, en, en el ámbito público todos los debates y reflexiones que hemos hecho estos años y las investigaciones que se han desarrollado en el grupo así que han sido a pesar de la pandemia y de los desafíos que implicó eh, un enorme desafío para entender la crisis que estamos viviendo poniendo en el centro la reproducción y el lugar de las mujeres y sobre todo de las mujeres racializadas así que bueno esto ha sido nuestro aporte para pensar la economía desde un lugar eh, centrado en américa latina